coche de pantano o monjita, son los pájaros que más alegría dan al humedal, están activos casi todo el día entre los juncales, bien pudieron inspirar aquella vieja canción que dice sobre el juncal florido del riachuelo viene volando un pájaro amarillo, lleva, lleva en su piquito. los machos son ligeramente más grandes que las hembras, estas miden 16.5 centímetros y aquellos 18 centímetros. También varían en el color del plumaje. Los machos son negros con capucha amarilla, cabeza y cuello. Las hembras son de color marrón oliva opaco con el contorno del ojo y la garganta amarillo pálido. El área facial es café amarilloso también sin brillo. El resto del plumaje en la parte inferior es amarillo, oliva un poco más oscuro sobre el vientre. El canto de la monjita es un bien con Emiten un sonido tó, toco musical como de bisagra ronca. La primera nota es lánguida, la segunda es fuerte y espera o algunas veces seguida por un corto y musical ti, ti, gli, gli, di, dudu, gli, que baja y sube. Estos pájaros son notablemente gregarios, aún en periodo de cría. Con frecuencia se les ve formando pequeñas bandadas de 6 a 8 pájaros. La época de anidación y crianza varía de unas regiones a otras, por ejemplo en la costa norte anida de mayo a julio, mientras que en la sábana de lo hacen en enero. Construyen nidos en forma de copa con hojas y hierbas acuáticas, los cuales ganan las cañas altas del juncal. Todos son de color azul pálido. Las mojitas son comunes en los humedales de agua dulce, en las zonas inundadas y en los bancos de los ríos, prefieren siempre los campos abiertos. Todo vivir hasta 2.600 metros sobre el nivel del mar. En Colombia se encuentra en la región de la costa atlántica, correspondiente al bajo atrato los alrededores de Santa Marta. En el campo de Medio en el Alto Madalea, en el este de los Andes, Meta y Vichada. También se encuentran en estas aves en otros países de Sudamérica, como Venezuela, Perú y Brasil.